Las calles en el sector Cristo Rey, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se encuentran intransitables. Por más de una ocasión, los residentes han solicitado a las autoridades competentes la intervención de las mismas sin recibir respuestas satisfactorias. Eh, pre, eh, preocupante. Mira cómo está la situación aquí. Aquí está esa, aquí, la de allá abajo, la que, la que comunica para allá, para la izquierda, tanto va más llamado las autoridades? No, que. Eh, el señor, el gobernador, que aquí es del barrio de nosotros, de aquí. Y él no con nosotros, no, ni habla con uno. No habla con uno. Uno. Más que otros, eh, arman su atraco y su cosa. Tú, eh. De la calle, las la condiciones, Ay, no. háganle un llamado a las autoridades. No, no, como siempre, tú ves eh, que traten de resolver los problemas aquí del barrio. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.